Somos parte de Rodando Ayuda. Somos 11 empresas, organizaciones, personas y colectivos dispuestas a ayudar a población vulnerable gravemente afectada por los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19. Estamos recaudando dinero para entregar despensas a tres grupos. Personas trabajadoras del hogar, personas repartidoras, y conductoras de plataformas digitales y personas en situación de calle. Todas las personas beneficiarias son contactadas directamente con el apoyo de colectivos y organizaciones que trabajan con ellos para así garantizar que la ayuda verdaderamente llegue a las personas que más lo necesitan. En Rodando Ayuda, priorizamos el envío en medios de movilidad sostenibles, utilizamos eh, bicicletas eléctricas, mecánicas y de carga, así como motos eléctricas y también camionetas para el cuidado masivo de bienes a puntos próximos a las personas beneficiarias, de donde partirán las entregas en los otros medios sin emisiones. Queremos demostrar que sí podemos ayudar y al mismo tiempo cuidar la salud de las personas. Necesitamos de el... ti. Para que cientos de personas, trabajadoras del hogar, repartidoras y personas en situación de calle, no pierdan su derecho a la alimentación. E Sí, so, okay.